Salvemos a Venezuela. El blanco siempre gana. ¡Abró la puerta! What ¡Diablos! ¿Cómo les digo que se me cayó una granada? ¡Sálveme, cabronas! Que un soldado voló sobre mí y me entregó un rayo láser. ¡Oigan, oigan, oigan! ¡Oigan! ¡Me van a fusilar! ¿Dónde estoy? Matar ¡Me carguen, chicas! Hasta el último cartucho. La batalla ya ha empezado en un mundo muy cuadrado. Minecraft. Me pregunto qué pasa si los combino. Menudo putazo te has de dar si te caes, cabrón. ¿Sabes? <risa> Se va a mordear por todas partes. El Morbis Morbis time. Time. Oh, es el Morbius time. Es el Morbius time. Mira cómo lo... <risa> Soy, el Soy el pibe motosierra y tengo que matar demonios, eso lo entiendo. Pero ¿por qué? ¿Por qué no me lo puedo calar? <risa> Ahora me toca medirte, Comi. Ni modo. Te toca mudita. What? ¿Qué? Vete a la verga. ¿Cómo llegué aquí? ¡Ey, deja de spamear! ¡No seas cosa. ¿Qué pasó, Master? Soy re malo de este juego! <risa> ¡Chúpala! <risa> ¡Vamos, Goyo! ¡Tienes que seguir al ritmo! esto va demasiado rápido... ¿Cómo le bajo la velocidad? <risa> <risa> <risa> ¿Hacia dónde debería ver? No. ¡Muerto! Gu wow, komi sé sí que eres muy buena en este juego. Qué bien que no vienes de Estados Unidos. Una deuda con la sociedad más tarde. ¿Cuál te gusta para esta noche, coño? Mm, okay, bueno, está el Está difícil la decisión. ¿Quieres probar también? No digas mamadas Susaki. aquí. las. Bienvenido a casa, senpai. Te he esperado todo el maldito día. Uh, pero si me acabo de llegar. Déjame respirar al menos. Uh, esta noche. Uh, ella es calladita. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Todos juntos para celebrar algo muy especial. Ay, estoy tan contenta que todos estemos juntos. No sé cómo me convencieron de hacer esto. <risa> <pero> siento que no. ¡Ah, qué! ¡Que se viene! ¿Por qué dibujas a mi jefa encuerada? Me quedo mamalona de tato, ¿A poco no, mija? ¡Juntos! Ah, ¡Juntos! No puede ser tan difícil. Estoy remamado. A poco, ¿no? Bochi chiquita toda tímida, toda chiquita. <risa> era enorme. Sí, era absolutamente masiva. Cre grande. Ella quiere decirlo, pero no puede. No bates. <risa> The One Piece. The One Piece is real <risa> Podemos llegar Mucho más alto What the fuck <risa> Tu mamá nos va a regañar Ay, comadre, qué bonitos ojos tiene Oiga, me respete, comadre Andele nada más un besillo de compas Para reforzar la amistad Ah, oh, cara <risa>